Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con una persona súper, súper especial para mí. Antes de introducirte, Ruth, eh, ya si de primeras para romper el hielo, ¿cuánto has facturado? ¿Cuándo? <ríe> en el último lanzamiento. En el último lanzamiento tengo que decir que no se ha cerrado. ¿Vale? Que era de las que yo defendía el tráfico orgánico 100%. Dame una cifra, no te enrolles. ¿Cuánto has facturado? 37.000. ¿En cuánto tiempo? 4 días. Venga, ya, con eso me vale. Ahora, ahora vamos a explicar todo. Sin cerrar. Sin, es decir, todavía quedan días. Antes de meternos en... en joder 47.000 has dicho, ¿no? Sí. O verdad, sea, verdad. Y, no y no has terminado todavía. Antes de meternos ahí, quiero ir un poco paso a paso, más que nada. Joder, porque sabes que en tu casa es algo súper especial, que, que joder, pues también eres, eres mi amiga, que nos conocemos hace mucho tiempo, que te vi crecer desde hace muchísimo. Y quiero un poco que cuentes a la gente eh, brevemente, es decir, tampoco sin, sin, sin pasar mucho tiempo, pero o sea, ¿cómo pasas a alguien como tú, es decir, está trabajando pues, en un trabajo, joder, pues trabajo a priori que dices, joder, lo, lo tengo todo, tengo pasta, no me va mal económicamente, a, a crear tu negocio online, a poder estar aquí ahora en Tenerife, eh, un, no sé ni qué día, es un martes cualquiera, cómo ha sido esa, esa transición? La transición fue que a pesar de tener un trabajo convencional en el que tenía seguridad... porque ¿En qué trabajabas? De maquilladora. ¿Vale? Yo estaba de embajadora en una marca en la que eh, me di cuenta que estaba haciendo muy buenos números porque en vez de maquillar únicamente, yo te, como embajadora tenía que vender esos productos. No a clientas que venían al punto de venta, sino captar nuevas por perfumerías como el Corte Inglés, Primor... Cada semana viajaba a un punto de venta diferente. Entonces... Eh, apareció un anuncio de un evento, yo acudo allí, y en ese evento básicamente fue una formación espectacular. Y yo veo como otros emprendedores, además de esa formación, viven de su pasión, no tienen techo económico, y la mayoría son emprendedores digitales. Y yo dije, hostia, y entre ellos eras tú. Vale, <risa> ¿vale? Ahí vale. nos decimos súper amigos, y bueno, pues eh, me empiezas a empoderar, ¿no? Cuando yo era una ratilla miedosa, que uh -huh. no confiaba en sí misma, que me... O sea, al final hay una frase que me gusta mucho, que dice... Eh, tú tienes en la vida lo que crees que te mereces y la vida te da lo que necesitas. Entonces yo necesitaba un dano en mi vida, también Tomás y otros emprendedores... Que fueron para mí referentes. Uh -huh. Y a partir de allí, pues eh, nada, no me atreví a dejar mi trabajo. Lo tengo que reconocer, era un poquillo cobarde. Pero bueno, vino la cuarentena y ahí sí que dije... Dios, ¿qué hago en este drama? Y ahí me empiezas a ayudar con las redes sociales... Y básicamente, pues ahí comienza todo en las redes. Vale. Y además esto es algo importante, porque tú empiezas en las redes sociales, pero hay mucha gente que dice, vale, es que cuantos más seguidores tengo, más dinero puedo puedo puedo generar o puedo tener. ¿no? Entonces se centra mucho en, quiero ganar seguidores, quiero quiero que la gente me siga, que le dé like a mis fotos, cuando realmente, joder, es que esos seguidores no te pagan las facturas. Incluso puedes hablar tú de, de, de bueno, pues tienes una comunidad de casi un millón de seguidores, eh, ¿Cuál era tu facturación en ese momento? <risa> no cuando logramos, porque ahora con... con Sin hablar del. Es decir, ahora pasamos al lanzamiento, cuánto has facturado, cómo lo has hecho, pero al principio, es decir, cuando tenías en no el, sé cuántos... Sí, por ejemplo, puedo poner un punto determinante, Dani, que es cuando yo tengo 300.000 seguidores uh -huh. y yo eh, empiezo a ver que soy la envidia de muchas personas porque yo tengo en la mente visibilidad, viralidad, crear contenido, ser esclava de eso, para vivir de eh, las redes, pero me di cuenta que no tengo cero ingresos, uh -huh. que no tengo ni idea de cómo yo monetizo todo este tiempo, toda esta inversión, todas las ganas, la pasión, la ilusión que lo estoy echando a esto. Entonces ahí eh, fui a ti un poco quejándome y a otros emprendedores y lógicamente comprendí que detrás, o sea, la, las redes sociales son como la punta del iceberg, pero debajo está lo que sostiene tu empresa, que son las ventas, es el producto, es el servicio que ofrezas. Y yo no tenía nada, nada. Así que ahí empecé a darle vueltas y bueno, la, la famosa historia aquella. Porque además es que tiene todo el sentido. Yo no paro de ver influencers, o gente con, con cientos de miles y de seguidores que se centran en crear contenido y que mis Reels llega a más personas y cuál es el último método de reel Y dices, tío, si no tienes nada debajo de ese iceberg, es pues al final no tienes un negocio. ¿Tienes un hobby? ¿Tienes un hobby? Algo que alimenta tu ego, que está muy bien, que, que, que si quieres puedes ayudar, sí, pero, pero joder, no tienes nada debajo, no tienes un negocio online. 100%. Y yo quiero preguntarte, vale, llegas, consigues muchos seguidores, las redes sociales, la hostia, pero ¿cuándo es el punto donde tú dices, ok, esto que estoy haciendo ahora no no me termina de gustar, quiero crear un negocio online? Es decir, ¿cuándo cuando, cuando tú...? Dices, quiero que lo negocien. ¿Qué es lo que te mueve a crear eso? Vale, pues como dices, estaba muy triste, desilusionada, se me rompió totalmente el esquema que tenía en la cabeza y acudo a ti. Y te digo, ¿te acuerdas que fuimos a tu oficina y demás y te dije, Dani, ayúdame, ayúdame, llorándote? Y me dijiste, vale, Ruth, ¿qué es lo que te pide la gente? Porque en estos seguidores habrá poquitos porque me orientaba a una marca personal muy abierta, hacía de todo, bailaba, cantaba, de todo, pero... ¿Qué es lo que te pide la gente? Y entonces te respondí, vale, pues es verdad, pues hay emprendedoras que tienen negocio, pero las ven muy pocas personas, no saben crear contenido, les cuesta editar los vídeos. Y tú me dijiste, pues ya está, pues ofrécele eh, un seguimiento a esas personas, una formación, porque tú ahí eres buenísima. Y ni siquiera yo lo estaba viendo. Entonces sí que es cierto, que yo esto lo hablé con temas, yo llevaba seis meses con esta idea, dándole vueltas y vueltas, pero tú eres una persona que me hace accionar. O sea, es de esa persona incómoda que te dice, venga, ya, hazlo, lanza cinco stories, cinco plazas y a tomar por culo. Y así lo hicimos. Porque ahí vas a vender una formación. Ajá, ahí lo hicimos. Uh -huh. Así que ese día yo estaba flipando porque hicimos juntos eh, 1.500 euros. En, en un solo día. Ajá, sí. Y para, para mí es la formación, y bueno, tú ahora que ya te has metido, que ya has joder, este lanzamiento, que ya has facturado 47.000 euros, que ahora hablaremos y todo eso, ya has entrado en, en terrenos, que en cifras grandes, que a alguien le dices, joder, he facturado 47.000 pavos en 5 días, y te dice, qué locura, es decir, cómo lo has hecho, ¿no? Mm. Pero un poco el punto donde voy es, sobre todo, hablar de, de la formación online, porque mucha gente lo atribuye, y es un, joder, algo que, que, que, que a mí me resulta familiar, es, hostias, si es que al final, todo esto de la formación online, de, de, de todo el mundo digital, es necesario y es obligatorio, pero tanto para el que vende, como para el que compra. El que vende, porque... Sí. Deja de intercambiar tiempo por dinero. Por ejemplo, el caso de David, ¿no? Que daba, eh, eh, daba... El psicólogo. Sí, el chico psicólogo. Que daba consulta, intercambiaba tiempo por dinero, iba uno a uno, estaba genial. No pero puede dice... escalarlo. Claro, dice, tío, si es que al final no, no puedo ir más allá, tengo un techo de cristal como empresario. Y no hay nada más frustrante que el saber que no puedes generar más. Entonces, la formación online te hace llegar a muchas más personas. Sí, y tío. de cara a la persona que está, que está fuera es... Hostias, si es que voy a poder estar con David, voy a poder tener resumido todo paso a paso, y además no dependo de él, no dependo de que él esté disponible, no dependo de sus huecos. Sí. Y yo creo que, bueno, ahora tú lo has, lo has, lo has experimentado y podrás tu, tu, dar tu punto de vista sobre la formación online. Sí, sacamos esas cinco placillas y yo vi, guau, wow, vale, hemos sacado testimonios increíbles de estas cinco. De hecho, eh, dábamos visibilidad en redes, Isabela cuenta ya con más de 400.000 seguidores, 2 do, eh, millones. Claro, entonces yo dije... Si yo a Hendy y a Isabela les estoy formando en lo mismo, llega un punto en el que me repito, me aburro, ellos toman notas y lo que tienen que hacer es ponerlo en práctica. Y ahí ese pequeño tip de vamos a crear una formación eh, como una academia digital grupal. Las dudas de cómo incorporarlo a lo que ellos hagan serán un poco diferentes para adaptarlo, pero la formación es la misma. Es una metodología paso a paso empírica de mi experiencia de cómo yo lo hice. Así que la clave fue esa. Claro, al principio gané 1.500 y bueno, eso fue como va a trabajar quien yo te diga allí de maquilladora y ahora pues la diferencia es muy grande. Vale, vamos y, y creo que es algo que estará esperando la gente y quiero, quiero ir al grano y, y además desmigajar los números y todo. Vamos un poco a, a este último lanzamiento, ¿vale? vale. Donde han facturado esos 47.000 que todavía al momento que estamos grabando esto no está cerrado todavía, es decir, está, está en transcurso, pero... Hoy sería el quinto día y ya cerramos las plazas. Hoy es el último día, es decir, al momento de grabar esto es el último día. Eh, ¿Cuál es el momento, digamos, que te lleva a ti a pensar, vale, quiero hacer un lanzamiento? Es decir, ¿qué es lo que piensas tú para, o qué es lo que te impulsa a decir, vale, quiero hacer un lanzamiento? Podríamos decir que yo había hecho lanzamientos, ¿vale? ¿no? Mal hechos. En los que, bueno, pues no me voy a quejar. O sea, en el primero fue cero. Yo digo que a veces se gana, a otros aprende, fue cero. Pero ahí, de verdad, insisto en que estás tú, como está Tomás, como está ahora parte de mi equipo, que no estoy sola, en eh, tranquila, Ruth. O sea, vamos a aprender de esta situación porque a lo mejor hay gente que me esté viendo y que diga, hostia, hago un lanzamiento y ya facturo. Y eso no es así. Pero la diferencia es que, como es tan fácil hacer lanzamientos, hay una mmm, barrida del mercado espectacular es todo el mundo puede hacerlo, sí, todo el mundo aguanta, no, aguanta quien se forma y confía en su producto y su servicio entonces el primer lanzamiento fue cero, haciéndolo mal, el segundo fue las famosas cinco cifras o sea, yo estaba flipando, yo dije, haciéndolo mal, sin tanta formación como la que tenemos ahora sin tu ayuda, sin nada, yo sola, 11.000 no sé cuántos euros, yo estaba flipando y el momento clave es en el, vale, si, si yo he hecho esto sola, pues imagínate con tu equipo, con, con los uh -huh. profesionales que hay detrás. El lanzamiento Dani fue porque a raíz de estos eh, pequeños testimonios, cada vez más recibía mensajes. Ruth, ¿cuándo haces una formación? Ruth, ¿cuándo abres plazas? Y al final es muy difícil una persona que no te conoce, una persona que no sabe cómo trabajas, venderle tu producto tu servicio. Entonces la clave para mí es, oye, voy a dar un taller gratuito. A todas las que me preguntáis que estáis interesadas, meteros. Si os vale lo gratuito, genial. Y si queréis profundizar, voy a abrir plazas. Vale, pero en tu caso, por ejemplo, o sea, era, pasamos de un producto que era de visibilidad a otro completamente distinto. Para mí, quien, un, un emprendedor que sepa vender, puede vender lo que quiera y lo que domine. En este caso, como te digo, generamos muy buenos testimonios. En tres años llevo con, con la academia. De visibilidad. Tocábamos un poquito la venta, pero muy poquito. Claro, que me di cuenta que hacíamos de emprendedoras muy visibles con 10.000 seguidores y además, o sea, con, con nichos súper raros, como lengua de signos, que yo decía, vete con mi competencia, yo no te quiero, no me vas a salir el caso de éxito en la vida. Pues eso, en, en muy poquito tiempo, eh, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, eh, sobre todo emprendedoras, psicólogas, entrenadoras, nutricionistas, ¿qué sucede? Que me decían, eh, vale Ruth, ahora tengo personas muy interesadas, me conversan, me hablan, pero no hay conversión porque me pongo nerviosa, porque dudo, porque no sé vender al precio que me merezco y tengo que compaginarlo con mi trabajo convencional, no doy el salto y estoy como que, que sí, que crezco de seguidores, pero no me vale de nada como estaba yo. Entonces ya me llega eh, ese mensaje de, oye, tu misión es acompañar a estas personas a que vivan de su pasión. ¿No? El, en este caso, tú lo haces y, y es precioso con, con tu academia de formación también, dando ese paso a paso, y yo lo hago con el cierre de ventas. Uh -huh. Porque al final es una estrategia y es una metodología que se entrena, que se entrena, que se entrena. Pero algo importante, y en, y en tu caso, ¿no? y veo mucha gente que dice, Joder, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a vender mi producto si no tengo testimonios? ¿Qué es lo que te pasaba a ti? <risas> es decir, tú tenías testimonios de visibilidad, de gente, como decías, ¿no? Henry, dos millones, tal pero no había testimonios de esa nueva Maldivas, de esas nuevas promesas, que era oye, conviértete en una vendedora top. No, no tenías testimonios, porque no lo había enseñado antes. Y mucha gente dice, joder, ¿cómo voy a vender algo si no tengo testimonios? Es verdad. Y al final, el primer testimonio que debes tener eres tú. Si tú has pasado por ese, por ese proceso que estás prometiendo, mm. es suficiente. Yo la incubadora, por ejemplo, una vez, la primera edición, donde no había testimonios, donde no había enseñado a nadie antes a crear su negocio online. ¿Pero qué pasa? Que yo lo había hecho. Es verdad. Y es lo mismo que te ha pasado a ti ahora. Es decir, no tenías testimonios, pero tú sí lo habías conseguido. Es decir, tú habías conseguido ese estilo de vida gracias a, la, a las ventas. Entonces, siempre que tú cumplas con esa promesa vayas hayas pasado por ahí, me parece totalmente... Eh, joder, que lo puedes, lo, lo puedes utilizar y lo puedes vender y lo puedes promocionar. Que no hace falta tener miles de testimonios para empezar. Sí. Necesitas sí. ser tú tu propio testimonio al comenzar Eso es. Además, yo en el caso de las ventas tenía una pequeña... Tengo, tengo una pequeña resistencia. Cuando yo veo a alguien que solo tiene una formación en la que te enseña a vender, yo digo, ¿este, este tío? Pero, pero vamos a ver, tú te enriqueces del dinero de otras personas ofreciéndoles una formación de venta. ¿A mí eso hasta qué punto? ¿No? Es como, me voy a mojar, me voy a mojar. <risa> punto clave del vídeo. Tío, eh, eh, perdón, Esos es coaches que en vez de ser coach, solo forman a personas a que se hagan coach, o sea, tú no vas al psicólogo y te enseña a ser, a ser psicólogo, porque hay personas que, que no pueden serlo. Para mí, querer no es poder siempre. Hace falta cualidades, conocimiento, característica, capacidad... Eh, entonces, ¿qué, ¿qué me parece súper importante lo que tú dices? Ser ejemplo el primero. Tú no tenías eh, testimonios de cómo crear un negocio digital, pero tú lo tenías. Yo no había formado a nadie... Escúchame, ni tengo la carrera de marketing y publicidad, pero yo había pasado de cero a medio millón de seguidores en cinco meses y la gente está dispuesta a pagar por eso. Da igual los títulos que tengan otra persona, o sea, al final cada maestrillo tiene su lebrillo y puedes aprender muchísimo de forma empírica de metodologías que ya funcionan. Y en mi caso, pues yo se lo aclaro a cualquiera que, que pueda estar viendo esto, no vendo una formación para enseñar a vender enriqueciéndome de ese dinero. Yo tengo una empresa entre otras, pero sobre todo una en la que yo llevo el área comercial y, y de ventas de, de la empresa, que es de viajes, experiencias y eventos. Entonces, eso es lo que a mí me avala. Y yo te puedo decir, mira, este año es lo que he facturado y yo te voy a enseñar cómo lo hago. Uh -huh. Vamos a meternos con el lanzamiento. Vamos. Antes voy, voy a explicarlo un poco para la gente que no, que no sepa el, el, el tipo de lanzamiento ¿no? que, que, que hicimos y después tú comentas sensaciones de cómo te sentiste, ¿vale? <risa> Bien. Bien. Hicimos un lanzamiento tipo Boeing, donde hubo una... Un, bueno, se abrieron las plazas un día y se cerraron otro. ¿En qué consiste este lanzamiento? Este lanzamiento digamos que se divide o podemos dividirlo como en, en tres, ta, tres fases. La parte de la, del calentamiento, que era lo que hacía ahí? Ruta hacía directos. ¿Para qué? Para gente que no le conozca, porque sobre todo el tráfico era, era muy frío, calentarle. Y dirás, Dani, ¿qué es calentarles, Es arroparle, ponerle la mantita y darle un besito. No, es nutriles de valor, es que vean la autoridad que tiene Ruth, es ver las pruebas, ver que esto es posible. ¿Y qué consigue con eso? Que la gente se enganche. Hay, creo que en esa etapa además creciste mogollón de seguidores, porque era cuando estábamos calentando. Sí, es verdad. Después, una vez que, que se ha producido esa, esa fase de, calen, de, de, de calentamiento, donde a través de, de, de la policía estás llevando a la gente, oye, que hay una clase, que hay una clase online, que hay una clase online, que hay una clase online. Pasamos a la clase online está perfectamente estructurada para que al final se produzca la venta de la formación. Entonces tenemos calentamiento, que son esos vídeos en directo, tenemos la clase online, que se divide además en tres partes, que son la introducción, el contenido y la fase de la venta. Esta clase online, veo mucha gente que dice, bueno, voy a hacer una clase, voy a hacer un webinar, ya, pero, pero pues, sabes la estructura, sabes que ¿Qué la introducción... ¿Qué a mí, bendicero? Claro. O sea... <risa> Di solo contenido de valor, solo contenido de valor. ¿no? Y entonces te pasa que, que no, no, no puedes ayudar más y no puedes vender más. ¿Por qué? Porque hay una estructura y hay un paso a paso que seguir. Oye, la introducción, enseñas la oportunidad, oye, en el contenido, derrumbas las objeciones. Oye, la, la fase de la venta, hacer la transición a la venta, apretas los gatillos mentales. Hay tantas variables que si no las conoces es que te puede ir bien, sí, pero también te puede ir mal. Y es más probable que te vaya mal si no conoces lo que hay detrás. Y después, por último, la fase de las entrevistas, que es donde estamos ahora. Para mí, algo importe, este, este, este lanzamiento, o si tuviese que decir como cuáles son las tres piezas claves de este lanzamiento, son la fase de calentamiento. Veo mucha gente que cuando está en un lanzamiento no crea contenido. Y si no creas contenido, no puedes demostrar a la gente que eres tú la persona adecuada, no puedes demostrar a la gente que eres una autoridad, no puedes demostrar a la gente que lo que tú haces es posible. 100%. El segundo factor es la clase online, que ahí tú joder, lo bordaste es decir, hora y media, dos horas bien estructuradas. Y el tercero es las entrevistas. Es decir, que no todo el mundo pueda acceder a tu programa, sino que, oye, personas cualificadas, personas a las que tú puedas ayudar, sí puedan acceder. ¿Por qué? Porque así vas a conseguir casos de éxito. Si dejas que todo el mundo acceda, habrá gente que hable mal de tu producto. ¿Por qué? Porque no habrá conseguido resultados. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hemos tenido, pues eso, eh, más de 100 entrevistas y tan solo, a día de hoy, le hemos dado acceso eh, a... 20, 30, 30, más o menos, y creo que habrá más al final del día, que ahora tengo otras entrevistas cuando dejemos esto. Y ¿sabes qué? Hay veces que un no a tiempo es un sí de muchas personas más. Uh -huh. Y cuando ya estamos en este punto, por experiencia, muchas veces al principio no empezamos así, a ti te pasaría. Pero de saber, esta teoría la aplicas sin duda, porque es verdad que cuando estás empezando, por necesidad económica, Cualquiera te vale. Incluso eres tan optimista que tú dices, con lo que yo sé, estoy seguro que a esta persona la, la voy a ayudar y la vamos a sacar. Pero es cierto de que no. O sea, vamos a perder mutuamente si coges a una persona que no está cualificada, que no tiene deseo o que no tiene la humildad de aprender de tu metodología y hacerlo eh, así es realidad. Así que, sin duda, las entrevistas es la clave. De hecho, bueno, ahora supongo que cerrar las plazas, pero todas las personas que quieran aprender sobre, sobre ventas y tal, pues tenéis el perfil de Ruth que... Que, hay, bueno, os mogollón de, de que para mí es algo clave, ¿eh? de hecho, los lanzamientos de la, de la, de la incubadora, de los lanzamientos de otros clientes, es que se necesitan, o sea, tienes a 100 personas necesitas personas que aprendan a cerrar ventas, que hagan sí. esas entrevistas, exactamente porque te la juegas todo literalmente a eso, entonces creo que es un rol súper, súper importante. Fíjate que fueron tantas llamadas que me encanta conocer a mí, a todas vosotras, me encanta conoceros, pero le dije al equipo, oye, tenemos esta situación, claro. o sea, los números no me dan. Tengo cuatro días, eh, en dos días ya he hecho 30 llamadas, no puedo más, yo tengo que comer, tengo que ducharme... Y me dijeron, sabes qué, que, que vamos a ponernos. Vamos a ponernos, la verdad que, por ejemplo, eh, el propio CEO de nuestra empresa Vivir Brillando mmm, hace negociaciones, quizá con eventos, con patrocinios, con... pero no se pone en el día a día a vender un programa, en este caso de Guild Boss, ¿no? aunque sea eh, quien dirige o da estructura a todo esto. Y la directora de operaciones es igual, o sea, es una persona que trabaja los números, la viabilidad del proyecto, pero no como tal en su día a día la venta. Y como yo confío plenamente, les dije chicos, reunión, os voy a explicar cómo yo hago las ventas si las entrevistas son ok y a partir de ahí comenzamos bueno, para su sorpresa y es lo que me alegra y, lo que, y, y ellos dicen, estamos convencidos de que esto va a ser una pasada que es que, entrevista que ha dicho que sí entrevista que se ha cerrado menos algún caso que a mí me gusta ser honesto y transparente que esa persona es que tenía dos euros en la cuenta y nosotros queríamos porque tenía esa cualidad, esa capacidad, ese uh -huh. deseo. Pero sí que es verdad que en ese caso, pues, si no, si no puede tener los recursos para invertir en su formación, pues... Ya, ya vamos, a ir, vamos a ir terminando, pero sí que me gustaría eh, hacerte una última pregunta. Y es, ¿cómo dirías que han cambiado en tu vida? Eh, porque bueno, sé que ahora te estás a punto de, de... Bueno, está el proyecto de... De mudarse además a un sitio bueno súper guay, etcétera, que también no vamos a hablar mucho, pero cómo ha cambiado tu vida con, con los negocios online y sobre todo con qué coño con este último lanzamiento. Pues mira, tengo la suerte de tener eh, amigos, ¿no? entre ellos estás tú, como de mis mejores amigos, que mmm, compaginan lo que es el trabajo con su vida, no es tengo que trabajar, es sé que dentro de mi rutina, en nuestro día a día, como es nuestra pasión, dedicamos tiempo al trabajo, pero es que luego podemos decidir con quién asociarnos, como es tú conmigo, yo contigo, eh, cómo es, dónde trabajamos, porque ahora nos vamos a ir a la playa y voy a seguir haciendo entrevistas, o eh, hasta dónde queremos llegar, es decir, ahora hemos cerrado las plazas, pero podríamos continuar con ellas abiertas. De hecho, vamos a abrir lista de espera, por si lo estás viendo un poco más tarde este vídeo, ya me voy a hacer ni una venta aquí en directo. Eh, voy a dejar lista de espera para quien quiera. ¿Por qué? Porque vamos a limitar... Ah, oye, bien, en este primer lanzamiento hasta aquí, porque además hemos hecho un precio especial para ganar testimonios, que es lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Centrarnos en testimonios. Pero es que... Ha cambiado tanto esa mentalidad de merecimiento sobre todo y de libertad que yo tenía de tener un trabajo estable y, mere y creerme que yo me merecía hasta ahí, que ahora el, el elegir, para mí eso es libertad y felicidad. ¿Qué es felicidad para ti, el poder elegir? El levantarme cada día y poder elegir dónde veo atardecer. Muy, muy bonito, muy bonito. Ya para, ya para terminar, hemos hecho como un pequeño resumen, tu primer lanzamiento sin testimonio, Ruth... Eh...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 que es que además nos mira raro. ¿A qué te dedicas? ¿Soy un infoproductor? Bueno, ¿qué es eso? ¿Soy lanzador? ¿Eso qué es? <risa> pero hay una figura, y esto sí que lo, lo voy a decir así más, más en, un poco más en petit comité, que va a salir y es la de ser inversor de gente sí. que haga lanzamientos. Pues sabes que después de tu lanzamiento me fui a comer, bueno, no sé si no voy a decir la persona, eh, con uno de nuestros socios que tiene mucho dinero. Y, y, y claro, él estaba escuchando números y dijo, vamos a ver, ¿Eh? yo tengo un patrimonio de 10 millones, pero ¿cómo esto? Y, y a mí me preguntaba, ¿no? Y claro... Hay que ver la forma, porque al final un inversor lo que mira es una rentabilidad increíble, pero sí que es cierto que depende de una persona, que esa persona emocionalmente esté bien, que esté formada, que tal. Entonces, aquellos inversores creo que van a invertir en productos testados, en este caso, tu, mm. tu formación, la mía, que tengan ya experiencia, que hagan números grandes, pero imagínate. Pero es que si lo miras así, digo, es que yo también, o sea, claro. yo también quiero ser inversor. O sea, y, y no trabajas, no haces nada. Claro. Apuestas por el proyecto y la pasión de una persona. Es que que es lo va a dar todo, que lo va a dar todo y que a su vez, como esta frase que me encanta, que es mi lema, no se trata de lo mucho que brillas, sino de cuántos haces brillar. O sea, tú me estás ayudando a mí, pero es que yo a cuántas mujeres emprendedoras las voy a enseñar a vender y van a vender sus productos maravillosos o proyectos a más clientas. Bueno, es una barbaridad, es una es barbaridad. Un... Dicho esto, ya para terminar, Ruth, eh, puedes o tienes la oportunidad de hacerme una pregunta, la que tú quieras. Vale. ¿Qué me preguntarías? yo te voy a ser muy sincera, eh, desde el primer día te dije, sé que somos amigos y tú dudabas, no, no quiero mezclar amistad con trabajo, porque es que al final Tomás, mi pareja, es socio de mi principal empresa. Eh, mi coach, dije, es buenísima, la tengo que meter en la empresa, como que al final nuestro círculo se ha ido metiendo y tú te mantenías, ¿no? Decías, no, quiero mezclar. Pero yo te dije, tío, con lo que tú haces y conociendo el proyecto que yo tengo, quiero ser tu caso de éxito, o sea, quiero ser el mejor. Vale, mi pregunta es, ¿Haremos un segundo pero, lanzamiento? ¿Cuán, ¿Cuánto crees que podríamos ¿vale? llegar a ganar? Sí, sé que no, no se puede decir una cifra, pero si duplicamos la inversión en publicidad. Pero eso o sea, es muy subjetivo y me encantaría poder decirte, los números se van a mantener, si, si calculas un poco y dices, vale, si se, si se duplican estos números que no sé, es decir, insisto, o sea, te hablo aquí desde, te el no, probando. Del, desde el no sé, vale. pero si tienes más testimonios y se mantiene el ratio, que lo veremos aquí en adelante, es decir, te has invertido 1500 o, o, o los que sean, o 2000, y has sacado 47, joder, es que si inviertes 4, ya se puede ir 80. Genial. 80 te, te quiero adelante. hacer una segunda pregunta, pero no para mí, ¿vale? Para todas las personas que estén viéndonos y que digan, hostia, no, pero es que, claro, ellos se llevan muy bien, se retroalimentan, yo no tengo apoyo, eh, no confío en mí, que es el primer paso que debe dar una persona que sabe que está en un trabajo que no le gusta, mm. pero que visualiza su vida como a lo mejor la tuya y la mía, que tenemos 25 años y, li y la libertad que queremos. Para mí, lo, lo primero y fundamental, si no sabes por dónde empezar, si no sabes lo, lo que, qué es lo que quieres, es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 Eh, construcciones de todo. Entonces, aprende la habilidad, busca algo que te guste y lánzalo y eso tienes un encanta, negocio online. Eso que me encanta que lo digas, porque a lo mejor hay mucha gente que está viendo este vídeo y se cree que tiene que ser la cara visible del proyecto para poder emprender. Oh. Entonces, dentro de mi equipo también hay esos roles o, o tu equipo, por ejemplo. Pero, pero Juan, yo, pero, vamos a ver, pero yo Claudia. mismo con tu equipo, es decir, o, o contigo, es decir, tú acabas de, como decías tú, ¿no? el ejemplo de yo soy Shakira y tú Bizarrap, o acabas de facturar <risa> 47.000 pavos, yo me he llevado el 30% y la gente no sabe que estoy detrás, la sí. gente no sabe ni que estoy detrás. Totalmente, y el trabajo que hay es impoluto, pues muy guay. Bueno, pues nada, Ruti, mil millones de gracias, insisto, gente que quiera aprender a cerrar ventas, eh, dejaré por ahí el perfil para, para que te eche un ojo, pero, y algo muy bonito y sobre todo que saco aquí, y esto es más, más a modo de reflexión, Hostias, pues yo quizás pensaba que, que, que, que la amistad y lo profesional no se puede compaginar y, y con este lanzamiento hemos visto que sí, que es compatible sí. y, que, y que hemos terminado, estamos a punto de terminar el lanzamiento, que estamos aquí juntos en Tenerife, que, que hace unos meses atrás estábamos en Bali. Hostias, es posible, tío, compaginar sí. lo profesional con, lo, con, lo, con la amistad. Sí que es cierto que yo no empezaría con socios amigos, pero lo bueno es que tú llevas años trabajando y profesionalizándote en tu expertise. Yo también da la casualidad de que se pueden fusionar y mm. hemos sabido separar como sí. muy bien ¿no? Te, te hablo el móvil sí. del trabajo <ríe> no te tocó pero al principio sí que es cierto es decir, yo me acuerdo no sé el, me acuerdo el primer día que me metiste en el grupo de WhatsApp con mi teléfono y dije vamos a separarnos total total pero a raíz de eso todo ha ido perfecto muy bien muy bien. nada Ruti mil millones de gracias y, y nada ya en el próximo ven, venimos aquí grabamos y grabamos otra y lo hacemos juntos ¿sí? venga va ¿Cuál bueno, es el, el, el próximo objetivo para el siguiente lanzamiento, a nivel de facturación? Mira, el próximo objetivo, eh, yo realmente en el año 2022 y algún mes más, vamos a poner un mes y medio, facturé 100.000 euros en ventas, ¿vale? Si me lo dices hace unos años, yo no me lo creo, porque no te hablo de mis otras empresas, no, no, no, cerrando ventas, uh -huh. muy tranquila, muy relajada, yéndonos a vivir a otro continente, qué maravillosa experiencia, Bali, eh, disfrutando de la vida más no poder, mi movilillo. pimpa pimpa <ríe> 100.000 euros, y es que me di cuenta que en el mes de enero ya llevamos eh, más de un, claro entonces, sí, casi más mi, de la mitad, claro mi objetivo de facturación de este año no era el doble, sino son unos 300.000, muy tranquila muy tranquila, vale, pero vamos al siguiente... próximo, o sea, porque quiero que esto quede registrado para que todos los que nos estén viendo Venga. lo tengan aquí, próximo lanzamiento que será dentro de aquí a tres meses o dos meses y medio, ¿cuál es tu objetivo. Y quiero que sea un objetivo realista. Bueno, que te dije ayer paseando por aquí. ¿Cuánto es? Eh, Dani tiene una placa, vale me dio mucha envidia porque se la dio a otra de sus clientas. ¿Qué tengo, tiene una estrella? Tengo varias. Bueno, pero yo me he fijado en una. Vale. Entonces, en la estrella que yo me he fijado es la de 100.000. Entonces... No, pero o sea, la que tú has visto, es, hay como tres placas. 10.000, 100.000 y un millón esa es alumna de la incubadora, que es Eva, vale. y que facturó 10.000 el, el año pasado. La que tú y yo hemos hablado, que es la que tú quieres, es la de 100k. Exactamente, esa es 10. la que yo euros. quiero. Entonces, en el próximo lanzamiento, yo quiero esa placa. Y yo quiero que me la des por el siguiente lanzamiento. No por la suma de mis lanzamientos uh -huh. pequeños, porque esto era un baby lanzamiento. Como mi cuenta de publicidad de Facebook, que era no. una baby cuenta. Venga, pues objetivo... <risa> Queda aquí registrado, 100.000 euros para el próximo lanzamiento. Y lo vamos a hacer. Va. <risa> Gracias, chicos. Suscribiros, eh, darle like si nos estáis escuchando, dejar un comentario, lo que sea. Hasta el próximo. Chao. Chao. <risa> bueno, muy bien. Muy bien. El Pablito no se aburre, ¿eh?